Entonces, ¿qué te parece no. si le damos a Priscer su final feliz también? ¡Ay! ¡Ay! Un regalo del señor Impis? Dijo que es por haber hecho un buen trabajo al final. ¿Estás seguro? Aún no tengo intención de dejar de lado mi maldad. Pues cuando llegue el momento, te voy a volver a vencer. Si tú lo dices, eso ya lo veré. Buenardo. ¡Buenardo! Hola gente de youtube como están soy yo soy Ultimate estamos aquí de un nuevo video de reacción para el canal y bueno esta vez vamos a reaccionar a una nueva de Dragon Ball Super que estaba en el manga ¿no? de la animación de Kissing page que bueno comparable en la miniatura como podía ver la miniatura y bueno el título esta vez vamos a ver de Black Freezer de la nueva transformación de Freezer que salió ahora en el manga no de Vamos súper, ¿no? Que bueno, ya hay bastantes falas y se hicieron memes de, de eso, ¿no? Así que a ver la... Como la versión de Kishim de, de la nueva transformación de Freezer. Bueno, bueno, así que vamos a ver ahora el video. Y bueno, dejar el video original abajo en la descripción. Y bueno, quede rápido porque dura solo como un minuto y medio. Así que... Así que este video sea rápido nomás y ya. Ok, Kishim En la Trinidad, Goku, Vegeta, Granola. En otra formación, es lo que hay. Ok. <ríe> okay. <ríe> el <cobal> de Nene. <ríe> oh, sí. No, no, no. Era la mierda. Okay. Hola, no contragerrada. ¡Ikage! Oh. Otonasu kiraregaga! English motherfucker, do you speak? Otonasu. ¡Ikage! Recolorear es el mayor cáncer de la franquicia. Otonasu kiraregaga! English motherfucker, do you speak? Habla inglés, no entiendo. <risa> Naruto. ¿Eh? sasuke Naruto. ¡Ah! ¡Cuarta! <laughs> ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! la ¡Ah! ¡Ah, Majin <ríe> Ok, buenísimo! ¡Ok! Me... <ríe> me gustó mucho el video, ¿eh? cortito, rápido nomás <ríe> Ay, ok, si sí, la otra formación es solo... <ríe> si lo sé igual, solo cambio el color, pero bueno, así es, ¿eh? ya... ya. Estamos acostumbrados, ¿no? <risas> a eso lo de Dragon Ball, así que bueno Y, ok, bueno, sí vi el capítulo del manga y Lo que me sorprendió fue los... Obviamente los Seine y también el meme, ¿no? <risas> que Dragon Ball Super se volvió Seine eh, de golpe Por la muerte de Gas ¿no? Asesinado por Freezer Donde se hace, se hace polvo, literalmente que <risas> okay, eso no me, no me lo esperaba, eso no sí sé si me sorprendió Ok, no hay mucho de... De que hablar y comentar, ¿o qué? Si vamos a presionar este también porque okay, también hace días ¿no? o sea, salió esto, ¿no? De Alma versus Shy, okay. De la palabra de Dragon Ball también los lo más poderoso. <ríe> Se ha enfrentado a algo así. Bueno, este es el solitario. Vamos a reaccionar ahora que estamos acá, así que bueno. <ríe> Al estilo de Dragon Ball, Super Hero. <ríe> Okay, ok Shaq mamá! Eso La que hoy? ok Septiembre Eso sí que voy a ver en su día cuando salga, ¿no? Espera un poco <ríe> Ok Bueno gente, no Tengo nada más que decir Espero que por lo menos te haya Entretenido esta video oración Si te gustó, dale una me like, gusta, puedes compartir el video Puedes suscribirte al canal para no oraciones como este y bueno, dejar los videos originales de KishiPay Abajo en la descripción de este vídeo Bueno, así nada más que decir, soy yo su última, y nos vemos Bye chao, adiós, bye ¿Recibís su amado? Así que déjame preguntarlo de nuevo. ¿Qué es lo que quieren de mí? Ya que me hicieron venir hasta aquí, espero que tengan ningún motivo de los perdonar. Parece que hubo un malentendido. Lo siento, olvidémonos de nuestros negocios por hoy. ¿No será que pretendías usar a Gas para matarme? Lo siento mucho. Gas ahora no es mucho más que cenizas. Desde hace 40 años sabía sobre tu ambición. pero no te dejé hacer lo tuyo. Te usé para mi ejército. Y este universo no hay nada que yo no sepa. Como por ejemplo, que tú eres el más débil de los hermanos. Rita. ¡Cállate!